¡Estáis en decadencia! La batalla de los dragoclones Los dinocaballeros os han derrotado repetidamente, pero vuestros sustitutos los eliminarán Cuando obtengan la fuerza vital de la tierra, no estarán tentados de engullirla como vosotros Me la enviarán a mí Vamos, eso no es justo un bom... ¡Silencio! Dragoclones, salid de las llamas primigenias. Os he forjado a imagen de los dino caballeros, pero vuestro poder del cristal oscuro os hace más poderosos. ¡Venid a la vida! He creado para ser despiadados, implacables, inexorables. Ahora cumplid vuestro destino. Destruid a los dino caballeros. asustado a mi pobrecita bolita Tened más cuidado los gatos son muy sensibles habéis dado un susto de muerte a Muffin. lo sentimos señora miller no era nuestra intención asustarle los dos queremos a los animales Ajá, sobre todo a los gatos nos gustan tanto que cada vez que oímos que un gato está metido en un lío intentamos ayudarle espero que sea verdad iba a contárselo a vuestros padres pero quizá no sea necesario de verdad ayudáis a los gatitos ¿O te lo has inventado? Créame, señora Miller, si alguna vez tiene un problema con el gato, díganoslo y vendremos corriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La ciudad tiene problemas! Queridos radioyentes, siento interrumpir la música, pero tenemos una primicia que ofrecerles. Abróchense los cinturones, ¿están listos? Acabamos de recibir la noticia de que han sido avistados varios dinosaurios en el centro. Eh, díganme, ¿están atacando de verdad o es una estratagema de la película que va a estrenarse? Los productores dicen que no tienen nada que ver, pero quizá el departamento de publicidad se olvidó de decir. ¡Ah! ¡Bonita ciudad! ¡Odio las ciudades bonitas! ¿Te gustaría más si estuviera destruida? Mucho más. Bien, porque vamos a demolerla. ¡Eh! ¡Hey, ¡Esto es genial! Decían que era mi imaginación, pero yo sabía que había dinosaurios de verdad. Y yo seré el famoso cazador que lo grabó todo en vídeo. <risa> ¿Eh? También los hay voladores. Eso asustaría a la mayoría, pero no a mí. <risa> ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¡No quiero que me coma un dino! <risa> La no represa del pánico, la gente se lo cree todo. Ahí están <risa> Algo está destrozando ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay algo que no anda nada bien Esos bichos son igualitos a los Caballeros. Pero está claro que no se portan como ellos No, parecen dragosaurios cargados de malas intenciones Los Dino Caballeros les darán una lección, pero ¿dónde están? Quizá no sepan nada de esto, será mejor ir al Dinoterium y decírselo antes de que toda la ciudad sea destruida. Son enormes y muy crueles. Sentimos la presencia de una amenaza, pero no pudimos localizarla. Esto podría ser muy grave. Kaito, necesitamos detalles. ¿Qué aspecto tienen? Uh, Son como a vosotros. ¿Alguien intenta copiar nuestra buena presencia? Bueno, no puedo culparles. ¿Se parecen a nosotros? ¿Estás seguro? Son casi idénticos. Es muy extraño. Hmm. A mí me parece que Ryugu ha vuelto a hacer de las suyas otra vez. Entonces hay que detenerlos. ¿Qué dices, tirano? Es hora de recargarse. Nadie se hace pasar por un dino caballero y sale impune. ¡Sí, tienes razón! Hay que echarlos de la ciudad y alejarlos de los humanos. A cualquier precio. ¡Dino caballeros, adelante! ¡Dino tirano por los antepasados! ¡Espada de plata! ¡Dino caballero armado! ¡Dino sabes por los antepasados! ¡Sable látigo! ¡Dino caballero armado! ¡Dino tricera por los antepasados!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 Dino Mamut por los antepasados, colmillos de mamut, Dino Caballero armado. Los Dino Caballeros sirven con honor, respetando la fuerza vital y protegiendo la tierra. Plantas, animales y humanos deben compartir el planeta viviendo juntos en paz. Los que traigan guerra o destrucción, que tengan cuidado. Actuamos en equipo. ¡Y no permitiremos a nadie hacer daño al planeta, incluidos vosotros! ¿Entendido? ¡Estoy tan impresionado que no me tengo en pie! ¡Y mis amigos también están impresionados! ¿Verdad, chicos? Oh, sí. No sé qué será tan gracioso, pero voy a hacer que se rían con el otro lado de la cara. ¡Venga, en marcha! Espera, go Un guerrero atempera el valor con la razón. Si peleamos aquí, haremos daño a los humanos. Lucharemos fuera de la ciudad. Fuera, adentro, pelearé con vosotros donde sea, bien en la selva o bien en una autopista. Los dragoclones siempre os vencerán. Sí, porque como somos clones, no importa lo que hagáis, conocemos vuestros trucos. Reflejamos a los enemigos y los vencemos con su juego, por eso vuestro juego ha terminado. ¡Ja! Perdonad por meterme en medio, pero tengo el deseo repentino de hacer daño. Dragoceratops, por el cristal oscuro y lo destructor, hermano. ¿Eh? Se transforman como nosotros ¡Drago Stegus por el cristal oscuro! ¡Drago Dactil! ¡Aquí estoy dispuesto a terrorizaros! Si fuera tú no haría eso ¿Qué ocurre? Nos están robando el número! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espada fulminante! Ático malvado! ¡Hacha ¡Ja! de veneno! Cada soldado lucha solo y cada uno es tan fuerte como un ejército! ¡Dragoclones! Aquí estamos! <risa> ataque! ¡Venid aquí! ¡Mi espada! ¿Has perdido tu arma? ¡Qué vergüenza! Detesto durar a un nido desarmado, pero en tu caso haré una excepción. ¡Lanza del cristal oscuro! ¡Tirano! Oh. ¡Oh, no! ¿Te encuentras bien? Así que será el mejor. ¿Alguien piensa que lo habéis sobreestimado? ¡Se acabó! ¡Eres polvo! ¡Yo te cubro! ¡Y yo a ti! <risa> ¡Golpeadlos con un rayo Z! ¡Rápido! ¡Nos no preocupéis! No. ¡Os despertaréis, pero cuando lo hagáis, vuestros Dino Caballeros serán Dino Puré! ¡Basta por ahora! ¡Dino Poder Energía! Toda esa energía y casi nos están recargando. Eh, ese juguete me encanta. ¿Puedo probarlo? ¡Qué hambre tengo! ¿Puedes pedir una pizza con queso y pimientos? ¡Eh! ¡Salid del trance, chicos! Esa causa del rayo Z. Los deja muy débiles. ¡Oh! ¡Nos están insultando! Sí, es mala. No podéis dejar que un pequeño rayo os deje así. ¡Sois dino Caballero. ¡Recordáis! Tiene razón. Debéis luchar por la Tierra. Podrían hacernos daño. Soy muy delicada. Podría romperme un colmillo. ¿Y si esos dragoclones destruyen la Tierra por completo? ¿Eh? ¿Entonces no tendríamos nada que comer? ¡Qué horror! Vas a tener que protegernos, Rina. Y tú, Kaito, nos quedaremos aquí. Traednos algunos juegos para que juguemos. Pero no nos obliguéis a bañarnos. No me gusta nada mojarme. ¡Se acabó! ¡No escucharé una palabra! ¡Esperasteis millones de, de años para salvar más la de tierra, tierra! ¡Y ahora tiene no problemas! No ¡Tenéis que utilizar por tanto, vuestros poderes de, de los pasados. ¡Tenéis que ir, ir, ir, ir! ¡Luchar, luchar, luchar! Uy. Esto es inútil. No valen para nada. No, no es cierto. Sabemos rendirnos. Se hace así, fijaos. Nos rendimos, no nos hagáis daño. ¡No! Es mejor así. Por favor, vida, seremos vuestros mejores amigos. Sí, así me gusta más. Muy bien, antes decíais, nunca nos rendiremos ante nadie. Los otros dinocaballeros se están recargando. Quizá estén listos cuando vuelvan los dragoclones. ¿Disculpa. Tengamos paciencia. ¿Qué quiere usted? Señora Miller, no sabía que era usted. ¿Qué pasa? Dijisteis que si tenía problemas con el gato viniera a buscaros. Bueno, sí. Sí, claro, pero ahora mismo estamos ocupados. Se ha escapado Yo estoy de los nervios. Es tan delicado. ¿Y si le hubiera ocurrido algo terrible? Es como si todo el mundo entero fuera a acabarse. Ayudadme, sois mi única esperanza. ¡Eh, Muffin! ¡Muffin! ¡Ven, gatito! ¡Menino! ¡Eh! ¡Ven, gatito! ¡Somos nosotros! ¡Vamos! ¿Estás aquí escondido? ¿Dónde estás? ¡Muffin! ja! Nuestro destino pende de un hilo y yo estoy persiguiendo un gato. Vamos, gatito, tengo que volver a salvar al mundo. Soy tu amigo. Quédate quieto un momentito. ¡Bua! Oye, Maffin, soy una rastreadora de gatos profesional. Tienes suerte de que una profesional vaya a rescatarte. Escalar es mi especialidad. ¿Eh? Por cierto, ¿de quién fue la idea de rescatar a ese gato? No lo sé, pero hay que probar un método diferente. Ya sabes lo que Tirano dice siempre. ¡Trabajo en, en equipo! ¡Es lo mejor! ¡Y aquí está el equipo! No hay problema de gatos que no pueda ser resuelto con peces. ¡Qué rico! ¡Eh! Hey, ¡No te comas eso! ¡Es para el gato Ronnie! Mm, asaremos alguno más. Es el olor lo que atrae al gato. ¿Os he contado alguna vez mi filosofía de la vida? Está basada en los peces. Son fascinantes. Mm, huele a comida. Creo que voy a tener una reacción alérgica. ¡Quédate ahí! ¡No me la contagies! Ahora. Ahora has caído en la trampa del pez, eh. ¿A dónde crees que vas? La trapa Gatos está aquí. ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Allá va! ¡Muffin, dame un respiro! ¿Qué hace Kaito con ese gatito? ¡Te cogí! ¡Bien! ¡Lo has logrado! ¡Lo logramos trabajando en equipo! ¡Sí! ¿Trabajo en equipo? ¡Eh! ¡Hey, ¡Tu plan ha funcionado! ¡Tenemos a Muffin! Eso prueba lo que puede conseguirse trabajando en equipo y usando peces. Hay una estupenda lección que aprender. Tienes razón. Trabajando en equipo se hacen milagros. Un milagro es lo que necesitamos. Trabajando en equipo quizá lo logremos. ¡Qué contenta estoy! No sé qué habría hecho sin vuestra ayuda, niños. Lo hizo el pez. ¿Le he contado mi filosofía de la vida? Déjalo, Jake. <risa> A veces no sé por qué tengo un gato. Bueno, es mejor que tener un reptil. Diga, esos bichos Balas se hacen muy noticias! Grandes. Si comen los dragoclones claro están aquí. ¿Está tirando recargado? Tú no lo estás acumulando. Tú no lo estás lo está! lo que, no. no los es claro que lo lo Creo que les gusta el castigo. De lo contrario, no habrían vuelto. Únicamente hay que darles lo que quieren. Me he cambiado de opinión. Volvamos a lo de escondernos en la cueva. Vale. Esos malvados dragoclones no son buenos. Vamos, Kaito nos recargó y estuvimos de acuerdo. Si actuamos como un equipo los venceremos. ¿Eso creéis? ¡Qué estrategia tan lamentable! Nosotros no necesitamos hacerlo porque cada dragoclon vale por un ejército. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! dolido ¡Ah! vosotros, ¡Ah! <tose> ¡Tenemos un plan! ¡Buen trabajo! Ahora la fase 2. Vamos, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Está bien, puedo hacerlo. ¡Derago ¡Ahora es mi turno! ¡Trabajar en equipo funciona! ¡Eh! ¡Dragoceratos! ¡Na, na, na, na, na! Creo que ha perdido por puntos! No sabes contar, así que no te acerques. El maestro tiene que hacer esto. ¡Por el cristal oscuro! Bien, he vuelto a la lucha y alguien lo va a pagar. ¡Ah! Mejor que lo pague alguien. Te han hecho quedar en ridículo. Recuerda que cada dragoclon pelea solo. Ganamos o perdemos solos. No dependemos de nadie. Muy bien, Dino Caballeros. Habéis tenido vuestro momento. Ahora llega la hora de perder. Esto no me gusta. A mí tampoco. ¿Por qué tuviste que decir: na, na, na, na" Es lo que le ha puesto furioso. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Discutir como dinos adultos! ¡Allá va! ¡Adiós, Ayonara! ¡Orbar! ¡Se acabó el juego! ¡Tú ganas! ¡Todo se pide tiempo muerto! ¡Espera, saben! ¡Le con mi boomerang! Bumerán, ¡Te enseñaré lo que pienso de él! ¡Espada de cristal oscuro! Ah, ¡Oh! ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Alguien necesita tiempo muerto! ¡Te la tienes que salvar, Saber! ¡Hay que trabajar en equipo! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Prepárate para saltar cuando pase por debajo! ¡Desequilíbrale! Podemos volver a elegir equipos, esta vez quiero estar en el tuyo. ¡Tus trucos son patéticos! ¡Prepárate para ser destruido! ¡Está perdiendo el equilibrio! ¡Vámonos, aquí! Irene! ¡Esto es culpa tuya! Huyen corriendo como pequeños lagartos asustados. Ahora que el rayo está perdiendo poder, empiezo a sentirme yo mismo de nuevo. <risa> ¡Yo también! ¿Bien? No sé cómo, pero lo hemos conseguido. Fue el equipo. Lo de Kaito con el gato tuvo efecto. Nunca había sentido tanto miedo. Desde ahora cuando alguien lo tenga, lo entenderé. ¿Qué se hace cuando se tiene miedo? ¡Pedir, Pedir ayuda, ayuda a tus, a tus amigos. amigos! Dragoclones, salí de las llamas primigenias. Me decepciona que hayáis fracasado, pero también estoy complacido porque nunca había visto a los Dino Caballeros tan cerca de la derrota. La próxima vez, la fuerza vital será vía. Tirano, ¿estás bien? Como nuevo, gracias. ¡Vamos otra vez! ¡Cuidado! ¡El equipo Dino ha vuelto! Durante un momento fuimos más un equipo de gallinas. Eh, eh, eh, ¡No fuimos gallinas! ¡Estábamos hechizados! Aunque sea cierto, no tenemos por qué avergonzarnos de haber tenido miedo. Sí, el miedo no es siempre malo. Nos recuerda que debemos tener cuidado. Incluso los grandes guerreros tienen miedo a veces, pero aprenden a superarlo. Aún así no me gusta tenerlo. Y Kaito y Rina, ¿cómo crees que se sienten estando cerca de unos dinosaurios gigantes? ¿Qué? ¿Tienen miedo de nosotros? Ya no, porque somos sus amigos. Y los amigos se cuidan entre sí. Cuando tengas miedo, tú también puedes superarlo. Piensa en los dinos.